Okay. el está La Odisea Hay club rompo la discoteca Tengo mi gente esperándome afuera Yo sé muy bien todo lo que me espera Tu guacha me llama y la tengo en espera Cuando le llego siempre se desespera A esos gatos los de contra la acera La pista la parto de todas maneras Yo estoy goteando flow parezco una gotera Ellos dicen que son humildones pero olviden sus raíces no digo nada, yo no digo lo que hice Me mantengo callado, sonando como quise Mi flow siempre flotando, estoy volando, flowing diesel Y ellos criticando, son tremendos infelices Yo siempre sonriendo, yo no tengo días grises Estoy muy adelantado al tiempo, todo me lo dicen okay. Salgo para afuera porque no te tengo miedo Tengo una escopeta y sé que va a haber fuego No me tiembla el pulso porque lo haré de nuevo Tengo otra chica que la cambie de nuevo Tengo un amigo que me quiere ver muerto La calle me llama para cantar un concierto Yo le digo gracias pero no te pa' eso Yo soy mejor, no me compares cabrón yo siempre voy con conciencia, a ellos no los veo porque son la transparencia Mientras que ellos a mí me ven como la competencia Yo siempre en la mía, siempre ríe nunca feca Eloy si sí corre encima de una pista no tropieza Mientras yo critican, yo cerrado acá en la pieza Tirando un par de barras, escribiendo un par de temas Valder un par de millones, Flow y Lucy con su gema. Eloy Te voy a matar hoy maldita sea Como una historia, como uno odisea Voy para adelante con toda mi banda, traicionando al altar no sabes nada. Tengo a mi gente en las buenas y en las malas, no se pongan a llorar por una pavada. Yo soy un rey, te puedo destruir, vos no sos nadie, no sé qué haces aquí. Dentro al club rompo la discoteca, tengo a mi gente esperándome afuera. Yo sé muy bien todo lo que me espera, tu guacha me llama y la tengo en espera. Cuando le llego siempre se desespera. A esos gato le estoy contra la acera. La pistas la parto de toda manera. Estoy corteando flo, parezco una costera. Dímelo, Factai. Rompiendo los hielos. Dímelo, Sadi.